no scope no scope verga qué buen verga oh, oh, oh, oh, oh. qué buena oh qué rico güey es de esas putas rachas güey de esas putas rachas de kills güey bien ricas güey no oh, mames chulísimo eh chulísimo los kills estos güey punga punga punga ¡Oh, la verga, güey! ¡Qué racha! ¡Oh, la verga! ¡Qué racha, güey! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, güey! Se emputaron, ¿eh? Se emputaron, güey. ¿Y cómo no se van a emputar, güey,